Hoy tenemos como poeta invitada Alicia Pirida Saavedra, que nació en Concepción, Chile. Es integrante del Movimiento Poetas del Mundo y coordina el taller literario Laval en Ciudad de Bulnes, Chile. Publicó su primer libro, Mariposas en la Ciénaga, en el año 2009. Sus trabajos han sido publicados en las páginas de internet Nuestro Bio, Bio Tierra de Encuentros y Vitrina Sur. Actualmente reside en la ciudad de Chillán. Pueden encontrar mayor información del autor y su obra en Facebook. Pueden contactarla directamente. Vamos a leer unos poemas de la poeta Alicia Pereda de Chillán. Coral, arde la tarde en tus ojos almendras paso a paso tus pies recorren La línea donde mueren momentos Sin otro saco que el gemir de las olas Nada dice el viento Cascadas de luz adormecen tu boca La planicie del mar no cabe En tus manos de algas Y peinas rocas desnudas caracolas, amamantados recuerdos, no borran las huellas los dedos del agua, no quiero el silencio, el respiro de las gaviotas, los barcos se adormecen en su cuna espumosa, y tú, anclada a mi memoria, das vida al duro coral de mi sombra, cuervo. Ella se llevó todo, cansancio de alboradas, lenguas resecas, lamiendo heridas, evocaciones, metales oxidados entre los labios de una campana. El restante vuelo del cuervo deja caer su sombra en la abierta sepultura, ocultando su fondo desnudo. Oh, lamento... Amarga luz, llanto que no llega a derretir la noche. La sombra, descarnada, extiende sus garras, apretando la pálida garganta. Tormento, solo eso me queda. Raíces De cara al sol y arrodillados, los que fueron... Están sin rostros, boca abajo, plantan semillas, dejando al aire raíces que trepan por paredes carcomidas. De vez en cuando pronuncian un nombre y su voz es un eco subterráneo. No hay en ellos temor presente, ni la fragilidad del aire enrarecido, azotando sin piedad la tierra. Desolada, que abre su boca intentando chupar un sorbo de arena que aplaque su hambre. Entre la hojarasca amarillenta se esconden pequeños habitantes que ayer fueron un cuerpo con ellos, ahora desmembrados dejan. Huellas que el viento barre y flotan hacia el camino, que se alza sobre raíces soñolientas y los que ayer fueron vuelven a sus dominios de sombras para buscar en el olvido sus ojos.